Este sábado, 4 de enero, vuelven las emociones del fútbol, partido amistoso, 3 de la tarde, cancha de El Tejar del Huarco, Municipal Huarco, el único líder del fútbol del INAFA, versus Juventud Escazuceña de la Liga de Ascenso, recuerde, este sábado 3 de la tarde, Cancha del Tejar del Huarco, te invita, disfrútelo, véalo a través de tvcartagodigital.com y el Facebook Live de TV Cartago.